Periodo. Buenas tardes, bienvenidos a, a esta el miércoles en el museo, que bueno, que ya has visto las temperaturas, en julio y en agosto no solemos tenerlo, pero vamos, bueno, tampoco esperábamos que en esta, creo que nadie, ¿no? Que a esta altura de junio tuviéramos esta temperatura, Bien, nadie no, aunque ya creo que no esperamos cualquier cosa. Pero en dicho esto, es para agradecerles que, que estén esta tarde aquí pues, con la que está cayendo, no como se suele decir. Muchísimas gracias y bueno, hoy estamos muy contentos de tener aquí a un compañero, yo creo que más que compañero, amigo, porque llevamos tantísimos años trabajando juntos, no solamente trabajando, sino que yo creo que también nuestro recorrido vital pues también ha coincidido, ¿verdad Ángel? Y nada, tenemos al profesor Ventura que siempre, bueno, un gusto tenerlo aquí en el museo dándonos una conferencia, charlando o trabajando en el almacén como está haciendo él ahora mismo con una investigación que va a tener unos frutos muy muy importantes con lo cual, bueno, pues le agradecemos muchísimo que, que esté aquí y más bueno con un tema que a mí pues, personalmente me gusta mucho porque no se lo van a creer pero yo que hace dos días justamente estaba ahí, <risa> sí, ah, sí. estaba ahí debajo sí. ah. estaba en Roma, estaba con el profesor Márquez también hablando, hemos ¿no? estado en una conferencia hablando precisamente del proyecto del que también forma parte el trabajo que, que llevan a cabo ahora mismo eh el profesor Ventura allí en el, en el área de, de reserva del museo y bueno, hemos no estado hablando un poquito de todo pero lo bueno, cual estoy muy contenta porque ya les digo así tres días estaba yo justamente ahí debajo de este, de este arco Bueno, pues presentarles por tanto a Ventura para mí es muy complicado porque ustedes lo conocen perfectamente entonces relatar su extensísimo currículum es harto difícil solamente unas notas, hablarle, bueno, que él es doctor por la Universidad de Córdoba, su tesis fue análisis Arqueológico de la Córdoba Romana a través del Ciclo del Agua, dirigida por la profesora doña Pilar León Alonso, profesora de todos nosotros, de, de gran parte de, de nosotros, y desde el año 2000 es profesor titular de Arqueología de la Universidad de Córdoba, y en 2022 desde el 2022, no, 2020. 2020, es que está mal, digo, no, me sonaba que este año, ¿no? Desde el 2020 es catedrático de arqueología por esta misma universidad. Como docente responsable de asignatura como metodología arqueológica, arqueología de la península ibérica, arqueología de gestión y del patrimonio, arqueología de Roma, concepto y método de la arqueología, arqueología del mundo clásico, así como en varios cursos de doctorado y máster dedicados a la epigrafía romana y a la arquitectura romana pública y privada. Yo creo que toda esta arqueología confluyen mucho en lo que hoy nos va, nos va a contar. Bueno, pues su extensa y dilatada carrera pues, ha sido muy fructífera en lo que se refiere a publicaciones, autor de 170 publicaciones entre libros y artículos, relativo a temas de arqueología clásica andaluza y más concretamente la referida a Córdoba y ha participado eh, como ponente en numerosos congresos con trabajos relacionados con la urbanística la arquitectura y la ingeniería hidráulica de época romana en Hispania también con temas relacionados con la arqueología urbana, la cerámica romana y la epigrafía latina de todas las publicaciones pues, eh, destacan las monografías relativas a los acueductos romanos de Córdoba y a la identificación de los principales monumentos y edificios definidores de colonia patristias, como son las murallas, los foros, el teatro y los edificios de espectáculo además del Palacio de Cercanilla. Entre 1994 y 2002, dirigió las excavaciones del Teatro Romano de Córdoba, de parte del teatro que hoy conservamos debajo de este edificio. Por lo cual, bueno, llevamos muchísimo tiempo, sí, eh, llevamos muchísimo tiempo trabajando juntos y, bueno, en este tema. Y ha realizado estancia la investigación de investigación en la Comisión de Historia Antigua y Epigráfica del DAI en Múnich, en el yacimiento de Pompeya de Nápoles y en el Instituto Arqueológico Germánico en Roma. Esta última, en 2012, financiada por el programa Salvador de Madariaga del Ministerio de Educación y Cultura. Desde 2008 colabora con diversos proyectos del Instituto de Arqueología de Mérida, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, centrado en el estudio de la epigrafía del Foro, el teatro y el anfiteatro emeritense. Y también es director científico de las excavaciones de la ciudad de Torre Paredones, en Baena, que ustedes conocen bien. En la actualidad, y desde hace algunos años también, sus investigaciones se centran en las técnicas para la detección y análisis de la policromía empleada en la escultura y la arquitectura de época romana, especialmente el uso del pigmento azulecicio, del cual también hemos tenido, <ríe> así, hemos tenido hecho algunos trabajos aquí en el Museo. Fruto de esta línea es la publicación junto con Laura Fernández El color de la imagen imperial en Torreparedón El estudio de la policromía en la estatua sedentes del foro En, bueno, editores Carlos Márquez y David Ojeda En la octava reunión de escultura romana en España En Córdoba 2017 Bueno, como ven casi hablo yo más tiempo que él con su, con su intenso <risa> currículum Pero lo vamos a dejar aquí Hoy nos va a hablar de una de sus últimas investigaciones, de este arco, un imponente monumento del Foro Boario de Roma y que les puedo yo decir que sí, que efectivamente es imponente e impresionante. Muchísimas gracias al profesor Aventura por estar hoy aquí. Muchísimas gracias a ti María Dolores por tu amabilísima presentación y al personal del museo por haberme bueno, invitado a participar en estos miércoles de conferencias del museo yo he de decir que el tema no lo he elegido para castigarles a ustedes sino que esto surge de una idea de Alberto Montejo que consideraba que hubiera sido que sería interesante no solamente que los mejores del museo se dediquen a conferencias para exponer las investigaciones que se realizan sobre Córdoba capital y provincia sino también dar wiku a las investigaciones que arqueólogos cordobeses realizamos o hemos realizado en el extranjero. Por ejemplo, salir algo en Vila Adriana, Carlos Márquez en Roma, o yo mismo. Por eso el tema elegido va por ahí, por esa línea. Eh, sería como el primero que inaugura esta, esta subserie de los mejores de museo y he elegido este tema en el que llevo trabajando de forma discontinua los últimos 10 años y que constituyó la lección magistral de mi oposición a Cáceres. De manera que ...que esa es la razón de hablarles aquí de un tema de Roma... ...que nos pilla quizá un poco lejos... ...bueno... ...el Alto de Llano, como bien ha dicho Mario Dolores... ...se ubica en el Foro Boario... ...y el Foro Boario es un lugar... Eh, ...en pleno corazón de Roma... ...a los pies de la colina del Capitorio... ...ustedes aquí... ¿eh? ...el Capitorio, el Palatino, donde surge Roma... ...y el Aventino... ...a orilla, en la orilla izquierda del río Tíber... ...y junto al Cinco Máximo. ¿eh? ...en una zona deprimida... ...rodeada de, bueno, de, de lagunas, ¿no? ...la Valis Murcia, donde se construyó el Circo Máximo... ...y, bueno, pues esa zona deprimida entre colinas... ...que sería el velago otra laguna, ¿no?... ...y en una zona con una gran raigambre comercial... ...desde los propios orígenes de Roma... ...ahí tuvo lugar el episodio mítico del robo... ...a Hércules, cuando volvía con el ganado de Gerión... ...ahí el ladrón Caco... Eh, ...que vivía ahí, le roba el ganado... ...por eso, desde época arcaica... ...ese lugar está vinculado al culto a Hércules... ¿eh? ...y es un lugar también con una gran... ...significación, no solamente comercial... ...foro boario, el mercado del ganado... ...del ganado bovino... ...sino también religiosa... ...y se ubicaron una serie de templos muy antiguos... ...como el de eh, Mater Matuta y Fortuna Viril... ...el San Mobono... ...o el templo de Portunus, el templo de Flora... ¿eh? el templo de Hércules Víctor, el templo redondo, ¿eh? que todavía se conservan en ti. Quizá el último monumento de época clásica que se construyó fue el arco que nos ocupa, el denominado así desde el Renacimiento Arco di Jano, el dios Jano, el dios de la dos porque realmente eh, lo cierto es que hasta hace bien poco pues no se sabía exactamente ni cuándo se construyó ni para qué. Un monumento, como pasa muchas veces en Roma, los monumentos, cuanto más evidentes son, ¿eh? menos los conocemos. Queremos conocerlos, pero realmente se nos escapan muchas cuestiones de los mismos. ¿no? Esa zona pantanosa del de Foro Oario fue desecada en el siglo VI con la construcción de la Cloaca Máxima, ¿eh? esa gran alcantarilla romana, y el arco de Llano se construye alrededor del siglo IV justo encima de la Cloaca Máxima, ¿eh? como ven en esta imagen. El arco mide 18 metros de lado en planta, 18 por 18, y a día de hoy mide 14 metros de altura. Pero en los grabados antiguos, es protagonista de una gran serie calcográfica ¿no? desde, pues desde el Renacimiento, ¿no? pues sabemos que, que disponía de un tercer cuerpo, aparte de los dos que se conservan hoy en día, un tercer cuerpo en parte original y en parte era una fortaleza de los frangipani, una fortaleza medieval, que con las restauraciones napoleónicas fue desmontado. ...y desgraciadamente pues se llevaron por delante no solamente la parte medieval... ...sino parte del ático original del monumento romano... ¿no? ...y por lo tanto pues, podemos imaginar que tendría un tercer orden... ...de, de arcada... ¿eh? ...y alcanzaría unas dimensiones de 18 metros de lado... ...formando una especie de cubo... ...y como todos los arcos de honoríficos o triunfales... Eh, ...lo que servían realmente eran de pedestales... ...para colocar encima una estatua ecuestre... ...ecuestre no, perdón en cuadrigas del emperador que correspondiera con respecto a la identificación del monumento cuando se construyó y para honrar a quién pues fue Henry Jordan en 1885 el que publicó unos documentos muy interesantes unas copias medievales de unos documentos administrativos romanos que se llaman los catálogos regionales son realmente descripciones administrativas de las 14 regiones de Roma de los 14 barrios donde para cada una de las regiones te indica qué monumentos hay, cuántas casas, cuántas panaderías, cuántas termas... ¿eh? Tenemos como un inventario monumental de la propia ciudad. Son dos, el Curiosum Urbis y la Notitia Urbis Romae. ¿eh? Y, bueno, en la región undécima, Circo Máximo, estamos al lado del Circo Máximo, pues ahí se menciona, justo después del verado, esa laguna... ¿eh? ...que todavía hoy se conserva el topónimo... ...en la iglesia de San Giorgio al Verabro... ...que está junto al arco... ...una iglesia alto medieval... ...pues justo a continuación del Verabro... ...se menciona la existencia de un arco... ...llamado Arcum Constantini... ...o bien Arcum Divi Constantini... ...por eso ya Hülsen dijo... ...que probablemente este arco... ...había sido edificado... ...para honrar al emperador Constantino... ¿Eh? ...esa identificación... ...ha sido... ...o es la que es mayoritariamente... Eh, ...asumida por la mayor parte de la investigación desde el siglo XIX. Pero, no obstante, hay algunos investigadores que han planteado otras cronologías distintas. ¿no? Para Heinz Kaller, por ejemplo, el arco más que de época de Constantino, él pensaba que era un poquito anterior, de época tetelárquica, ¿eh? hacia el 303 ¿eh? se había edificado. Para Elizabeth Marlowe, otra investigadora americana, posiblemente el arco hubiera sido construido en honor de magencio que es el emperador al que vence Constantino en la, en la batalla de Ponte Milvio ¿eh? y que fue también un gran constructor en Roma construyó la basílica de Constantino y que bueno, pues cuando Constantino le vence el senado todos los monumentos que había hecho eh, Magencio los rededica a nombre de Constantino o sea, propia de monumentos Constantino que no eran suyos que había edificado su antecesor en el, en el cargo ¿no? y luego desde el año 79 eh, dos grandes investigadores Mario Torelli ...y Ranuncio Bianchi Bandinelli... Eh, ...estudiaron una inscripción que se conserva... ...en la iglesia de San Giorgio al Velabro, ...que es esta de aquí... ...este es el porche de esa iglesia alto medieval... ...hay una gran inscripción monumental romana... ...reutilizada como cancel visigodo... ...bueno, ostrogodo en este caso... ...y ellos planteaban que esa inscripción... ...correspondía al ático del arco... ...y en esa inscripción ellos querían ver... ...unas menciones al emperador Constancio II... ...que es el hijo de Constantino... ...al que reina después de Constantino... Por lo tanto, ...el arco sería más bien de hacia mediados... ...del siglo IV, o sea, entre el 303 y el 357... ...pero como ya ven ustedes... ...ni sabemos exactamente en qué fecha se edifica... ...ni sabemos en honor de quién se edificó el monumento... ...bueno, así las cosas, la verdad es que fueron... ...mis colegas Antonio Pizzo y Pedro Mateo... ...que se les ve ahí en la esquinita... ...los que pidieron, sean dos proyectos de investigación al Ministerio... ...ellos son investigadores del Consejo Superior... ...de Investigaciones Científicas de Mérida... ...del Instituto de Arqueología de Mérida... Y ellos, entre 2009 y 2012, y 2012 y 2015, pidieron sendos proyectos para excavar en el arco y para abordar su estudio en profundidad. No solamente excavaron, como ven ahí, ¿eh? para situar topográficamente ese monumento, que tampoco se sabía muy bien a qué correspondía, ¿eh? si era la puerta de entrada al polvoario o era un arco en un cruce de calle. ¿no? Ellos definieron muy bien la situación topográfica. Y sobre todo es que del arco no había planimetría, no había planos actuales, ¿no? Entonces, bueno, abordaron ese proyecto y a mí me invitaron para que eh, me encargara de estudiar la epigrafía, esa inscripción de la iglesia, más otros pequeños fragmentos que aparecían reutilizados en la fábrica del arco. Bueno, que yo fui como un currito a trabajar con ellos. Y, bueno, como ven, el monumento, la verdad, es que es imponente por su altura y tiene varias características importantes, ¿no? Y es que todo el monumento está hecho con un núcleo de hormigón, pero los bloques de mármol, que lo forran, son mármoles de espolia, o sea, son mármoles extraídos de otros monumentos de Roma imperiales, retallados, más o menos retallados, ¿eh? como si fuera, en fin, un patchwork, ¿eh? que es lo que es. Y luego, la otro, el otro elemento que destaca en, el, en este monumento, en este arco, es la presencia de numerosos nichos. ¿eh? Hay 12 nichos en las caras este y oeste, esta es la oeste, Mientras que las caras norte y sur hay, en vez de eh, 12 nichos, hay realmente cuatro nichos completos en cada cara ¿eh? y eh, ocho falsos nichos, que son... no tienen profundidad, son para... los nichos completos son, eran fueron para colocar estatuas de tamaño natural, mientras que los falsos nichos seguramente sirvieran para colocar pinaques, cuadros, ¿eh? cuadros. que era un acto que estaba... Tremendamente ornamentado desde el punto de vista escultórico. Pero hoy en día todas esas estatuas han desaparecido y los únicos elementos escultóricos que quedan del arco son las cuatro claves. En cada uno es un tetrapilón, es un arco cuadrifronte de cuatro frentes y en cada uno de, la, de los frentes hay una clave en el eje que presenta una decoración en relieve. Eso es lo único que queda de la decoración original. Bueno. Aquí tienen eh, parte del resultado de esos levantamientos topográficos, ¿no? Esos pequeños arcos, bueno, pequeños, miden casi dos metros de altura cada arco. ¿eh? Están rematados en forma de, de venera, ¿eh? de concha. ¿no? Y bueno, fruto de aquella colaboración y de esos dos proyectos de estudio, pues fue un artículo que publicamos los tres, Pedro Mateo, Antonio Pisillo, en 2017, en una prestigiosísima revista, el Journal of Roman Studies, ¿eh? de Oxford. ...perdón, de Cambridge... ...y, y bueno, allí dimos a conocer los resultados de la investigación... ...¿en qué consistieron estos resultados?... ...pues por un lado una cartografía total del monumento... ...completa, de todas las caras... ...y en donde estudiamos por la estatigrafía... ...que se conservaba del monumento... ¿eh? Sin ...todas las refecciones, alteraciones... ...que había sufrido el edificio desde su construcción se ofrecían los resultados estratigráficos de la excavación, que aportaron poca información. Eh, había africanas cg 50 y AD, 58 el arco se construía a principios del siglo IV, terminus poscuen, o sea, a partir de principios del siglo IV, pero no resolvía realmente el problema eh, cronológico e interpretativo del monumento. Y sobre todo también eh, hicimos un estudio de los materiales reutilizados, algunos podíamos identificar si eran fustes, cornisas y a qué edificios pertenecían o pertenecieron originariamente esos bloques marmóreos. bueno, tuvimos la fortuna ahí estoy encaramado como una gaviota romana tuvimos la fortuna que, claro, en el barrido fotográfico con teleobjetivo que hicimos descubrimos que gracias a una serie de roturas ¿eh? en los propios parlamentos, pues uno de los bloques, había varios pero uno de los bloques reutilizados para construir el arco conservaba una inscripción previa, que no había visto nada Y esa fue la clave, ¿no? porque era un pedestal de estatua, se ve muy mal, pero bueno, metiendo la maniche allí pudimos ver la lectura. Era un pedestal de estatua que habían embutido en la fábrica, ¿eh? habían desmontado la estatua, la habían metido ahí dentro, y que estaba dedicado al emperador Constantino esa fue la clave para nosotros ¿no? ¿por qué? pues porque en vida del emperador las estatuas eran sagradas, estaban protegidas por ley la majestad del emperador es impensable que desmonte la estatua de un emperador del rey Felipe para reutilizarla en otro momento sobre todo también porque los dedicantes de estas estatuas en Roma era la aristocracia senatorial entonces el senador que se gasta pasta en hacerle la pelota al emperador quiere que su nombre esté en el pedestal y no quiere que el pedestal se quite y se utilice como un ladrillo más ¿Qué quería esto decir? Pues que esto nos proporcionaba un términus post-quem muy preciso para el monumento, que es la muerte de Constantino. Constantino muere en el año 337, por lo tanto, hasta que él no muere, no se le ocurra a nadie reutilizar su estatua. Por lo tanto, ya planteamos que el arco había sido edificado en tiempos de su hijo Constancio II. Y muy importante, nos daba una clave. ...sobre la ornamentación original de esos nichos... ...es que probablemente... ...las estatuas que sostenían estos pedestales... ...las habrían recolocado... ...las estatuas siguen siendo sagradas... ...son de un emperador divinizado... ...las habrían colocado en los nichos... Luego, ...por eso es un arco dedicado al divino Constantino... ...ya muerto... ¿no? ...construido por su hijo... ...Constancio II... ¿eh? ...a base de recoger estatuas... ...por distintos lugares de Roma colocar las estatuas en los nichos y los pedestales reciclarlos como materia de construcción. Con ese precedente o con ese término post pudimos abordar también la interpretación de la inscripción dedicatoria del Ático, esa que se conserva en la iglesia de San Giorgio Alberado. Y ahí está claro que se mencionaba a un Augusto en solitario, Aug, no hay dos Gs de eh, Augustio, Augustorum, ¿eh? un Augusto en solitario por lo cual, bueno, pues descartas todas las tetrarquías y todo esto, ¿no? que, bueno, había sido máximo triunfador de todo el orbe de la tierra, ese epíteto tan, tan exagerado solamente se aplica a Constancio II, no a Constantino. Constancio II se hacía llamar dueño de todo el orbe de las tierras, ¿no? lo sabemos por la fuente literaria, y que había, había eh, asesinado, no, había vencido ¿eh? a un soberbio tirano, ...que no es otro que el usurpador Magnencio... ...sabemos que... ...Constancio II es realmente... ...Constantino cuando muere... ...deja a su hijo ...a cada uno un tercio del imperio... ...Constancio II era emperador de Oriente... ...por decirlo así... ...y a su hermano Constante... ...que es el que gobernaba en Roma... ...este Magnencio... ...se lo carga... ...y se nombra emperador... ...entonces Constancio II... ...tiene que venir desde Oriente... ...de Constantinopla a luchar... ...contra el usurpador... ...lo vence a vengar la muerte de su hermano que es lo que dice la Equisio ¿eh? y celebra un gran triunfo en Roma en el año 357 ¿Eh? es la única vez que visita este emperador Roma Constancio II nació en el Ilírico y se crió en Constantinopla nunca había estado en Roma este hijo de Constantino y cuando venga su hermano entonces va a Roma y celebra un triunfo por tanto nosotros propusimos que el arco era realmente un arco triunfal y dinástico construido para la visita para el triunfo que celebró Confeso II en Roma en la primavera del año 357 después de Cristo. Todo bien. Publicamos el artículo, yo pensé que con esto quedaba la cosa resuelta, pero justo ese mismo año 2017, un catedrático muy prestigioso de, de la Universidad de la Sapienza en Roma, Adriano la Regina, ha sido superintendente y yo creo que hasta ministro de, de Bienes Culturales en Italia, nos dedicó esto hay que agradecerse, un artículo a doble página en el Observatorio Romano, en el periódico del Vaticano, a doble página, es una reseña a nuestro trabajo. En la cual, bueno, pues como son los italianos, ¿no? Coincide en nuestra interpretación. O sea, el arco fue construido por Constancio II para homenajear a su padre, el divo Constantino, pero no por lo que dicen los españoles. Como ven ahí, de su estudio nos surge... Por lo tanto, ningún elemento que consienta definir mejor la cronología del arco en el ámbito del siglo Pasto. El fragmento de la inscripción de San Giorgio Albelárbaro puede ser tanto de Constantino como de Constancia II. Y el pedestal de estatua, bueno, también se pudo haber reutilizado en vida de Constantino. Por lo tanto, lo que dicen los españoles, sus razones, no, no sirven, pero tienen razón. <ríe> o sea, pero soy yo el que, por otras razones, Constantino tiene su propio arco al lado del coliseo y tal, pues tiene razón y Melio Constanza Segundo. Bueno, entonces claro, para pues mí esto me, en fin, además criticaba sobre todo la parte de epigrafía que es la que yo había trabajado. Y por eso desde 2017, que me pedí un año sabático para preparar la cátedra, la acreditación, el proyecto docente, el proyecto de investigación, desde 2017 pues me, me volví a embarcar en intentar llegar a una solución definitiva sobre esto, es decir, rebatir los argumentos de Adriano la Regina. La vía estatigráfica estaba agotada. las había excavado y más no excavado y no había más elementos de juicio. Y la vía, por decirlo así, epigráfica estaba comprometida, porque este, la Regina había propuesto otra restitución distinta. Entonces la verdad es que lo único que nos quedaba por investigar era la iconografía. Es decir, algo que no se había estudiado hasta ahora, que eran las claves del la arte las cuatro claves decoradas de las cuatro fachadas del arco que siempre se habían considerado un motivo de repertorio ¿Sí? todos los arcos de triunfo normalmente son victorias, aladas pues, bueno. pero en este caso ya veremos que son bastante peculiares ¿no? y bueno pues como suele suceder ¿no? en la heurística que es la, sí, la disciplina que, que analiza cómo se llega a los grandes descubrimientos pues normalmente son las pequeñas los pequeños detalles que no están explicados por el paradigma vigente, por el modelo explicativo vigente, normalmente en esos pequeños detalles inexplicados o inexplicables por la ciencia actual se encierra la clave para llegar a descubrimientos nuevos. Y bueno, en este caso podríamos decir que la clave en el equial, es decir, que la clave del problema estaba en las claves. ¿Por qué? porque ya Jordan identificó las figuras como en la clave este la imagen de Roma sedente, en la clave oeste una figura femenina dañada, en la clave norte una figura de Minerva y en la clave sur una figura femenina dañada. Y el que de verdad planteó la identificación iconográfica de esos relieves fue Luigi, Giuseppe Luigi, que dice que bueno, en la clave este está Roma sedente, en la clave oeste, Juno, sedente, la diosa Juno, en la clave norte, Minerva de pie, y en la clave sur, Ceres de pie. Esa identificación de Luigi la han repetido hasta nosotros mismos, en el artículo del journal, pues está claro, lo que se ve ahí, pues esas son. Pero claro, la pregunta es, si ¿sí el arco de Constancio II, que era cristiano, totalmente era real, era, o era cristiano cristianísimo, Pensaba que Dios Padre era en fin, más importante que el hijo, de hecho fue el que se llevó a Ocio y lo mandó a Sirmio al destierro y al Papa Liberio, que decir que él quería un imperio unificado, pero arriado, ¿eh? era cristianísimo, ¿eh? muy devoto. ¿Qué pintan? Unas divinidades paganas en un monumento hecho por un emperador cristiano. Y si fuera el arco de época de Constantino, ¿por qué no está sol invicto? ...que era la divinidad tutelar de Constantino... ...antes de que se convirtiera definitivamente a cristianismo... ...que pintan ahí Juno, Minerva... ...bueno... ...pues... ...ni corto ni perezoso que pues se suele decir... ...aparte de las fotografías que yo ya tenía del año 2015... ...de la estancia que hicimos con Pedro Mateo y Antonio Piso... ...para, para abordar el artículo del journal... ...yo me pedí un permiso a la superintendencia en 2017 y me planteé allí en Roma, sobre todo, para poder hacer fotografías desde los, desde los balcones de alrededor ¿Sí? tener buena fotografías de detalle de las claves y es lo que les voy a contar, o sea que mi investigación, que todavía está inédita realmente, no la he publicado eh, consiste en el estudio icono iconográfico primero, pero también iconológico del significado de esta figura en la clave este, oriental la que da al palatino ...tenemos efectivamente... ...primero una cosa importante... ...y es que la clave... ...forma parte del monumento... ...es la dovela entera... ¿sí? ...no es un relieve aplicado... ...pegado... ...que han podido ser cambiados... ...modificados... ...no, no... ...es un bloque de dos metros de profundidad... ...que forma la clave del arco... ...eso no se ha movido ni se ha tocado... ...desde que se colocó... ...y efectivamente... ...buena parte de una hojita de, de, de... acanto abajo decorativa... ...lo que hay es una figura sedente... ...femenina, se ven ve los pechos lleva túnica y manto cogido con un cinturón debajo del pecho sentada en un trono ¿eh? que lleva pues el brazo izquierdo levantado en el que sostiene una lanza tenemos aquí el vástago de la lanza ¿lo ven ustedes? distinto de la pata del trono ¿eh? y el brazo derecho lo tiene flexionado y adelantado mostrando un atributo que está perdido ¿eh? llevaría probablemente bueno pues el casco que suele llevar de a roma o una diadema y junto al trono, en el lado izquierdo del trono, está el escudo, ¿sí? el escudo. Bueno, está claro que Luigi tenía razón, esa es la iconografía de Dea Roma, ¿sí? de la diosa Roma, ¿sí? la divinización ¿no? de la propia ciudad. Lo que ocurre es que eh, la primera imagen de culto de Dea Roma, ¿sí? o la imagen de culto de Dea Roma, más importante en la propia URSS, era la que presidía el templo de Venus y Roma, el templo que construye Adriano en el 122, y bueno, pues que a partir de ese, eh, la construcción de ese templo, el día 21 de abril, que es el día de la fundación de Roma, se celebraba el culto a la Dea Roma. Pero en todas las monedas, los áureos de Adriano, la imagen de Dea Roma de ese momento era distinta, no lleva escudo, en vez de lanza, lleva un cetro, y lo que porta en la mano derecha es una victoria alada que le ofrece una corona. Pero ese templo, con esa estatua, se incendió en el año 307. Se quemó por completo el templo de Benumirro. Y fue el emperador Magencio el que lo restaura, entre el 307 y el 310. Y cambia la estatua, lógicamente. Y en sus monedas podemos ver como es la nueva estatua de culto de Dea Roma. Ya lleva el escudo en el lado izquierdo, perdón, la lanza en el lado izquierdo y lo que ofrece en la mano derecha es el globo terráqueo, el Orbis Terrarum, simboliza el poder sobre el mundo conocido. Y efectivamente, a partir de entonces, la moneda de Constantino vuelve a aparecer de Aroma, con esa iconografía, que es la que nosotros tenemos, el escudo. Por lo tanto, esto ya y como es la que aparece en el arco de Constantino del Coliseo y es la que tenemos en la tabula putinderiana entonces esto ya nos proporciona un terminus post quem importante el arco se construyó después de que se restaura el templo de y Roma ¿eh? mostrando la nueva imagen de la diosa Roma la clave norte, mm, tres cuartos de lo mismo la clave, fíjense ustedes, la profundidad del bloque ¿Eh? eso nos ha alterado ¿eh? Tiene ahí sandas volutas a los lados, y efectivamente hay una figura estante, de pie, femenina también. Que bueno, que por los atributos que porta se puede identificar bastante bien, en principio. ¿no? Lleva el peplo, ¿no? vestimenta griega, ¿eh? con el apostisma aquí encima. Lleva un escudo que sostiene con la mano derecha y con la mano izquierda lleva una lanza, una lanza de la que se ve aquí el arranque del asta. ¿no? Pero lo más importante, lleva la égida con la cabeza de Gorgona el Gorgoneion ¿eh? lleva la piel ¿eh? de la cabra maltea con la cabeza de la Gorgona por lo tanto efectivamente como decía Luigi, debe tratarse de Minerva es decir, Atenea o Minerva que es la diosa que se representa tenemos en la posición de mujeres ¿no? tenemos una representación muy parecida a esta ¿no? pero aquí hay un problema y es que como ya vio Jocelyn Toynbee desde el año 47, la última vez que aparece un relieve oficial con un sacrificio pagano es en el arco de Constantino de 315. A partir de Constantino, las divinidades paganas desaparecen de la numismática y del arte oficial. Lo que permanece son las personificaciones, no los dioses, sino la victoria, la virtud, la paz, la libertad, la seguridad, por un lado, y también permanecen lo que llamamos las ticai, las fortunas o la alegoría de las ciudades. Roma, Roma eterna, ya no es de Roma, es Roma. ¿eh? Roma, República, Telus, Ciudad, ¿eh? Colonia patricia, son alegorías geográficas. Pero ya no hay divinidad. Entonces, ¿qué pinta Minerva ahí? No debería de estar ¿no? en un monumento de esta cronología. Revisando en los corporanismáticos, vemos que con esa misma iconografía de Minerva también se representó otra divinidad pagana que realmente es una personificación. Y es la virtus el valor guerrero de los emperadores, la Virtus Augusta. Como ven en esta moneda, no casual de Claudio II el Gótico, que se consideraba antepasado de Constantino. Constantino lo consideraba su tatarabuelo. ¿eh? Y como ven, sí. la Virtus Augusta presenta la misma imagen que la diosa Minerva, una figura femenina guerrera con escudo con lanza, con casco. No solo eso, sino que en este otro... Sólido de Constancio Cloro, el padre de Constantino y abuelo de Constancio II Aparece la misma figura como Gómez Aú, compañera del emperador Es decir, es la divinidad tutelar de la dinastía constantiniana No es Minerva, es la misma No puede ser Minerva porque Constantino es cristiano aunque fuera Constantino el ya no digamos Constantino II. Lo que más bien la interpretación iconológica es que debe tratarse de la Virtus Augusta, lo cual encaja muy bien en un monumento triunfal y honorífico al emperador. Triunfo, ha ganado una guerra. ¿Por qué? Por su virtud. Bien, la clave sur, como ven aquí, también muestra una figura estante, ¿no? Que había sido interpretada como posiblemente Ceres. La diosa Ceres. Otros decían también, bueno, por las monedas podría ser la Quies, que significa la tranquilidad, o la securitas, populi romani. Bueno, dicen que lleva, que lleva un cetro largo en la mano derecha y una rama en la izquierda. Bueno, yo cuando le he hecho la buena foto, en la mano izquierda no lleva una rama. Lleva algo que se desarrolla hacia arriba, que está perdido, porque está roto por aquí, ¿no? No creo que sea una rama, no se le ven a mano, ¿no? Y desde luego la mano derecha no lleva un cetro, como ven aquí. No es un cetro, porque tengo un basta posible, luego tengo dos paletas que están rotas. Lo que lleva es un timón, más que lleva, apoya la mano en un timón de barco. Luego de hacer es nada, es la fortuna augusta, otra de estas alegorías que el cristianismo mantuvo perfectamente, la fortuna es la buena suerte, la buena suerte del emperador. ¿eh? Como veis, bueno, en estas pinturas de Pompeya o en estas monedas ¿eh? desde época de Nerva, ¿eh? la fortuna lleva un timón en la mano derecha y una cornucopia en la mano izquierda, que es lo que yo creo, ¿eh? bueno, creo que se ve bastante claro que eh, no responde a la iconografía de Zérez, y sí responde sobre todo por el timón, sí responde claramente a la iconografía de la fortuna Augusta. Virtus Augusta, Fortuna Augusta. Y nos queda la clave oeste, que es la más complicada porque es la más dañada, yo creo que la más intencionadamente. Y bueno, pues es una figura femenina, se le ve aquí un poco el apoptigma, es ¿eh? sí, decir, ¿eh? veis aquí un poco ¿eh? el vuelto, ¿eh? el dobladillo de la túnica que va sujeta con un cinturón, ¿eh? debajo del pecho, y bueno, está sedente, seguro, porque fíjense, el cuerpo está aquí atrás y la túnica o el manto o los pies están por delante. Están muy adelantados respecto al cuerpo. Por lo tanto, eso no puede ser más que que esté sedente, aunque está muy destrozado. Y de hecho se conservan restos los arranques de las patas de los tronos que iban aquí y aquí. Bueno, aquí lo ven mejor, ¿no? Tenemos los muñones de los reposabrazos del, del trono los muñones, aquí y aquí el apoyo rota de las patas de ese trono luego hay una divinidad femenina que está sentada pero que tiene los pies por delante de algo que es esto de aquí que no es un pulvino ninguna de las otras claves las volutas tienen pulvino y que además los pulvinos son simétricos tienen unas hojas lanceoladas a un lado y a otro y aquí no hay simetría aquí tengo aquí como tres picos ¿Eh? y algo por aquí roto que subía hacia arriba mientras que por el otro lado a la derecha no hay pico, son franjas anchas. Por ahí hay algo, un atributo que no sabemos, en principio no sabíamos qué era. ¿no? Entonces buscando, bueno, pues decían, aquí lo ven mejor ¿no? al detalle, no, no son hojas lanceoladas de un pulvino, no son iguales, no son simétricas, es algo raro. Bueno, yo busqué, dicen que era Juno, sentada. ¿No? Luigi decía, es la diosa Juno. Pero es que Juno siempre aparece con su atributo, que es el pavo real. Como ven en la moneda, ¿no? Juno siempre aparece con un pavo real. Otras divinidades, como la nona, el abastecimiento, tal, pues sedentes suelen aparecer con los pies encima de un escabel, un banquito. Pero esto de aquí no, no tiene pinta de banquito. Entonces, bueno, ese atributo... Como siempre las cosas, los detalles que no sabemos qué son, ahí está el quid, ¿no? Y buscando buscando encontramos la única divinidad femenina sedente que tiene los pies sobre algo parecido a esto. Y es que nos pareció que esa imagen podía representar la proa de un barco, de una galera, un barco de guerra. ¿Sí? Como ven aquí, ¿no? las pruebas de los barcos tienen lo que se llama el esporón, ¿sí? el rostrum, que es una pieza de bronce con tres puntas, que es con lo que golpeaba un barco a otro y lo un día, ¿no? El espolón y esa prueba redondeada que es el acrostolium, que es lo que vendría por aquí arriba, que está, roto, ¿no? que está roto. Pero esto tiene pinta de ser un espolón como el que vemos aquí o como el que tenemos en el museo abajo ¿no? en la fiesta. Luego parece que hay divinidades, efectivamente, que su atributo es la prueba de un barco. ¿Qué divinidad es esta? Pues una muy importante, no es una divinidad, es una Ticai, es una tiqué, es una fortuna, y es la fortuna ciudadana de Constantinopolis, de la ciudad del Bósforo fundada por Constantino. Eh, Constantino se inventa, bueno, funda esta ciudad, sobre una ciudad resistente, Bizancio, funda una ciudad, que va a ser la nueva Roma. Y ahora veremos por la fuente literaria que crea él una fortuna, una alegoría propia de esta ciudad, que aparece por primera vez en todas las acuñaciones de la ceca de Constantinopla en el año 330. Son unas acuñaciones además muy interesantes, porque no responden al patrón meteorológico de la época. Son imitaciones de teteladamas griegas. Constantino aparece con la corona gemata, con la diadema de Gema, que sabemos por las fuentes literarias, que empezó a usar en el año 328. Y estas monedas se acuñan con certeza para repartirlas durante la inauguración de la ciudad. La ciudad de Constantinopla se inauguró el 11 de mayo del año 330. Y estas monedas, que no sirven para circular, son las que se repartieron allí a la gente, ¿eh? toda la cerca de Constantinopla. En una en el reverso está de a Roma, en la B, Roma. Y en la otra moneda, en el reverso, está Tique Constantinopolis, la fortuna de Constantinopolis, de Constantinopla, que es una divinidad sedente en un trono, con una cornucopia, con una corona turrita ¿eh? y con el pie apoyado en la proba de un barrio. Eh esa inauguración de Constantinopla la tenemos muy recogida en las fuentes literarias, especialmente en algunos cronistas como Juan Malalas, bizantinos del siglo VI, pero que manejaban información de primera mano. Y nos dicen claramente que en el año 330, pues, pues la, la anterior Bizancio fue, fue dedicada en ese año, que Constantino ordenó que la ciudad se llamara Constantinopla, con su nombre propio. Y dice también. La fortuna, la tiqué, de la ciudad que había sido renovada por él y refundada bajo su nombre, ¿eh? después de hacer un sacrificio incluento a Dios, a Dios cristiano, ¿eh? la llamó Anzusa. Ese es el nombre, Anzusa, que significa la florecida. ¿Sí? Ya sabemos el nombre de esta divinidad. En la fortuna de Constantinopla, pues, que tiene un nombre propio, se llama Anzusa. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Dijo que ordenó que se hiciera una estatua de oro, de madera dorada, perdón, ¿eh? de él mismo, en la mano con Anzusa, llevando ¿eh? en la mano Anzusa. Y que todos los años, el 11 de mayo, él y todos los emperadores sucesivos tenían que hacer una ceremonia de la festividad de la ciudad. Y entonces esa estatua iría escortada por soldados en una procesión, recorrería el circo de Constantinopla, daría varias vueltas al circo y todo el mundo, incluido el emperador futuro, tenía que levantarse, rendir obediencia, ¿eh? reverencia a las estatua de Constantino con la alegoría de su nueva ciudad. Anzursa. Que la prueba de barco era el atributo fundamental puede variar, que lleve por cornucopia o no la lleve que lleve cetro o no lo lleve pero la proa de barco es fundamental el atributo de Anzusa de la Tique Constantinopolis lo demuestra otro texto de Zonaras, este que viene aquí que es eh, escrito bizantino que dice que bastantes siglos después en el siglo VI o después de la fundación cuando a una estatua de Constantinopla se le quitó la proa de barco de debajo no sabemos por qué para restaurarla o por lo que fuera pues bueno Sucedió que los barcos no podían entrar hubo en una tormenta y no podía llegar el trigo de Egipto a alimentar a los bizantinos, a los Constantino, Constantinopolitanos. Por lo tanto, ¿eh? el barco era un atributo inseparable, la prueba de barco inseparable de esta alegoría. ¿no? Bueno, pues ya ven ustedes aquí algo importante, y es que en las numerosísimas acuñaciones, series, ¿eh? de cada una de las oficinas, había diez, diez cerca en Constantinopla, en todas, todas, todas, Anzusa aparece con el barco mirando a la derecha. En todas. La prueba del barco, como ven aquí, el acrostorio y el espolón, la prueba del barco, el espolón y el acrostorio mira a la derecha. Pero ya en monedas de época de Teodosio, tenemos representaciones de Constantinopla, donde la prueba del barco, Mira a la izquierda como en nuestro caso. Un detalle interesante. ¿eh? Entonces, ¿cuándo y por qué la pobre Azusa se hace de izquierda? Se hace podemita. Es una broma. ¿Por qué y cuándo cambia la iconografía de esta divinidad que estaba totalmente asentada por esta tiquilla? Y buscando en todos los repertorios numismáticos vemos que eso es obra de Constancio II. En todas las acuñaciones de su padre Constantino, desde el 330 que se funda la ciudad hasta que muere en 337, Anzusa muestra la prueba del barco a la derecha. Y solo con Constancio II, a partir del 346, aparece a representarse empieza a representarse Anzusa con la prueba del barco a la izquierda. ¿Por qué? Pues porque a Constante II se debe la invención, entre comillas, a sus artistas de corte de este parastema, es decir, de este grupo escultórico, que es representar juntas a Roma y a Nea Roma, o Altera Roma, ¿eh? o en griego, edes, Edestera Romae Constantinopolis, a la Roma y a la segunda Roma. Roma, la hermana mayor, en primer lugar a la izquierda, su hermana pequeña a la derecha. Por lo tanto, tiene que mirar hacia la hermana valor. Y es cuando le cambia la prueba de sitio, ¿eh? porque está en segundo lugar respecto a, en fin, la urbe por excelencia, que es Roma. De hecho, a Constantinopla se la llama Nea Roma, Nova Roma, ¿eh? Dextera Roma, Altera Roma, la segunda, la otra, la nueva, ¿eh? la nueva bueno, pues esas monedas que se llaman la serie de Twin Cities de las ciudades gemelas las dos ciudades pues la primera vez aparecen en 343 pero solo en la cerca oriental solo en Oriente en las ¿no? fábricas de moneda bajo dominio de Constancio II. solamente a partir de 353 que Constancio II vence a Magnencio, al tirano que había matado a su hermano y se nombra emperador único de todo el imperio solo a partir de 353 empieza a acuñarse moneda de las Twin Cities en las secas occidentales Roma, Treveri, Arles luego, esto creo que nos proporciona un término post mucho más ajustado para nuestro arco en nuestro arco tenemos este mismo bandano en las dos caras principales del arco las que tienen todo lleno de nicho la oriental y la occidental tenemos a Roma y a Constantinopla haciendo bandano igual que lo que tenemos en la moneda de la serie de Twin City, algo que esa imagen no estaba nunca hasta el año 343 y en Occidente hasta el año 353 bueno por lo tanto para mí el análisis iconográfico de las claves me confirma nuestra teoría ¿eh? y es que el arco fue construido por Constancio II Después de la derrota de Magnencio, cuando Constancio II ya tenía el dominio sobre Roma, ¿no? a partir de que vence a Magnencio ¿eh? en el 353, y siento como hay un arco y situándose donde se sitúa, para lo veremos, pues se, se construyó para conmemorar el triunfo sobre el usurpador Magnencio, el triunfo que celebró, que desfiló, ¿eh? Eh, en el que desfiló el propio emperador en primavera del año 357. Bueno, ninguna fuente nos dice que él construyera un arco, pero sí a Miano Marcelino, nos dice que, bueno, construyó muchos arcos de triunfo en Panonia, en la Galia, para conmemorar su victoria sobre Magnencio. Y uno de esos arcos se ha conservado, es el llamado la Tor de Carnuntum, en Panonia, ¿eh? que se ha excavado y ahí se han aparecido manera de Constancio II, en la cimentación. Y sabemos que este arco, que también tiene unos nichos para estatuas, ¿eh? se construyó en época de Constancia bueno habiendo establecido que el arco se construye para conmemorar ese triunfo me propuse pues, profundizar un poquito más en la visita de este emperador ¿eh? a partir de las fuentes literarias sobre todo Damiano Marcelino, ¿eh? que es un historiador del siglo IV vivió en época de, del sucesor de Constancio II, de Juliano el sí. Apóstata y bueno, pues él nos dice, pues miren ¿eh? que una vez que derrotó a Magnencio estaba deseandito Constancio II y a Roma estaba deseando visitar la ciudad que no había visto nunca, siendo emperador, y celebrar allí un triunfo por todo lo alto. ¿no? ¿Y dónde estará? Pues si se fijan ustedes, la fachada principal, que es la oriental, donde está la vía Roma, como tiene que ser en primer lugar, justo se abre al Vicus Tuscus, que es el que viene del foro, y que es el recorrido de la vía triunfalis, es sí, la procesión del triunfo, arrancaba del campo de Marte de la Porta Triunfalis, y la Vía Triunfalis pasaba por los teatros entraba por la Porta Triumphalis, por el Vicus Iugarius, ¿eh? por el Vicus Iugarius llegaba al foro, los Arsínica Iulia bajaba por el Vicus Tuscus el que estamos y pasaba por debajo del Arco Lejano de para rodear por el Circo Máximo la Colina del Palatino la Vía Sacra y llegar hasta el Capitolio ese era el recorrido de la Procesión triunfal de llano, le podemos llamar el Arco Divi Constantini ¿eh? Arcus Divi Constantini está justo encima de la vía triunfal Constance II pasó por debajo de su arco, construido en su honor y el de su padre el otro que había sido también emperador en solitario de todo el imperio y además tenemos bastantes monedas ¿eh? estos festauri o múltiplos del sólido donde aparece representada Constance II ¿eh? en su cuadriga triunfal ¿eh? y, o pues bien desfilando totalmente hierático o bien repartiendo este tipo de monedas ¿eh? esas larguitiones que hacía el emperador cuando recorría este cortejo triunfal ¿no? por otras fuentes literarias como los consularios constantinopolitanas pues sabemos el día exacto en que Constancio II llegó a Roma llegó a Roma el 28 de abril ¿eh? el tercer día antes de las calendas de mayo y dice esta fuente bizantina que lleva a Roma y celebró allí su vigésimo aniversario, en el trono. Claro, subió al trono en el 337, cuando muere Constantino. Luego en el 357 han pasado 20 años. Las eicoseteridas, que se dice en griego. ¿no? Y luego a Milano Marcelino nos dice, bueno, porque se gastó un pastón en este cortejo regio y que, bueno, salió de Milán y en la segunda prefectura de Vitrasio Orfito, el prefecto Urbi, digamos, el alcalde de Roma, durante la prefectura de este alcalde de Roma, Constancio, ¿eh? tras atravesar Ocrículo, es decir, vino por la vía Flaminia, por la vía del Triunfo, pues, rodeado de grandes honores y acompañado por tropas de aspecto terrible, ¿eh? y conducido por un ejército, ¿eh? llegó a Roma. Llegó a Roma con toda la pompa que podía. ¿no? Cuando entró en Roma, como dice aquí, ¿no? y al llegar a los Rostras, pues se quedó pasmado. No había, no había visto nunca Roma aunque era el emperador ¿no? se quedó perplejo porque donde miraba pues flipaba con los monumentos como seguimos haciéndolo nosotros cada vez que vamos ¿no? y bueno después de hablar a la nobleza de la curia y al pueblo de Don Estrado pues pudo disfrutar de un placer largamente deseado y es que Constancio fue a Roma sobre todo a las carreras del circo máximo era un foro ¿eh? un placer largamente deseado de este. bueno pues eso cuando ofrecía juegos a ecuestres ¿Eh? pues bueno, pues disfrutaba con la mordacidad de la plebe eh, conservaba su tradicional frescura mientras él mismo pues también era mesado, ¿no? no, no. Bueno, y después de ver muchas cosas con una mezcla de estupor y veneración el emperador empezó a quejarse de que hay que ver esto los emperadores anteriores han hecho cosas grandes en Roma y yo soy un catetillo colorado que no hago nada, total, hizo una maravilla y es que después de pensar mucho ordenó que un obelisco de Egipto se llevara al circo más el obelisco de la Terán, el más grande de todos los que hay en Roma o sea que al final eh, Constancio II dejó su huella en la capital del imperio cuando van a la basílica San Juan de Letrán ese obelisco que hay ahí eh, estaba antes en el ciclo máximo y lo llevó Constancio II para conmemorar también eh, su triunfo en Roma del año 356 bueno siguiente paso que, que seguir la investigación sabemos qué día llega a Roma sabemos qué día se va el 29 de mayo está un mes en Roma ¿Vale? tenemos lo que nos cuenta Amiano Marcelino y las crónicas lo que hizo pero grosso modo y yo voy a intentar o he intentado viendo el calendario festivo que conocemos muy bien de Roma de ese mes intentar averiguar o comprender el timetable de la visita de Constancias ¿qué pudo hacer cada día? parece complicado pero tenemos la suerte de que se conserva un calendario festivo de Roma justo de tres años antes. Se llama los fasti furi o cronógrafo del año 354. Recoge cada mes, cada día del mes, qué festividad había en Roma, qué se celebraba, qué se hacía. Luego, cuando Constancio II llega, como si viene el rey, no altera el calendario. El rey, o pues visitará un colegio, cada lo que sea, pero se adapta. Es laboral, es laborable. Ah, en fin lo que haya ese día ¿eh? bueno y aquí tenemos el mes de abril en azul es marcado los domingos son importantes porque es cristiano ¿eh? hay oficio bueno pues primera cosa que sorprende llega el 28 de abril el adventus ¿por qué no el 21 de abril? que es la celebración del natalicio de Roma el aniversario de Roma es la fiesta más importante de la ciudad de Roma si sí, salió 40 días antes de Milán y se tardan 20 días en llegar de Milán a Roma ¿Eh? o sea, ¿por qué no llega el 21 de abril y prefiere llegar el 28? ¿qué se celebra el 28? pues precisamente el 28 de abril lo que se celebra es la fiesta de Flora Flora, como en Córdoba ahí lo tenemos a otro fasti ¿eh? Florae, Feria Exenatus Consulto ¿eh? los juegos florales, de flora ¿eh? ¿y quién es flora? bueno, pues tenemos que ir a otro cronista bizantino Juan El Lídida que cuando nos habla de la fundación de Roma nos cuenta una historietilla ¿eh? dice que, bueno, el 21 de abril Rómulo fundó Roma pero Rómulo le puso a Roma tres nombres dice el nombre sagrado de Roma era flora ni más ni menos ¿Sí? de ahí el festival de las antesterias, las florarias las fiestas de flora el nombre el sagrado el nombre secreto ¿sí? era Eros Love, Eros ¿Sí? y el nombre político era Roma por eso Adriano construye el templo de Venus y Roma la diosa del amor y Roma pues son los dos nombres con ¿eh? que se conocía a la propia capital del imperio pero tenía un tercer nombre, el sagrado, que era precisamente Flora y ese mismo Juan Lido nos dice a Roma la llaman Flora, como también a Constantinopla ¿Eh? de ahí Anzusa, Anzusa significa la floreciente la que ha nacido de Flora por lo tanto, Constancio II, que tenía muchas ganas de ir a Roma desde el año 353, cuatro años antes, eligió muy bien, bueno, su gabinete, ¿no? El día en que llegó a Roma. Llegó el día que era la fiesta de las dos capitales. ¿Por qué? Pues porque era el problema político del momento. Era un emperador de Oriente, cuya capital es Constantinopla, que ha conseguido conquistar todo el imperio unificado. Y entonces la aristocracia romana dice, ¿qué va a pasar con nosotros? Que hemos apoyado al bando perdedor se va a llevar la capitalidad allí <risa> es ¿Eh? el problema político un imperio con dos capitales antes eran dos imperios, Oriente y Occidente ahora hay uno, pero ¿Eh? ¿Eh? bueno tenemos también la suerte de que se observan dos discursos muy interesantes porque uno de ellos de un senador Constantin constantinopolitano Temistio ¿Eh? sabemos, lo dice el mismo que se leyó delante de Constancio II en Roma durante su visita es la embajada que de Constantinopla acude a Roma a ofrecerle al emperador la corona de oro por su triunfo. Y este temistio, que es un muy famoso, ¿eh? hace un discurso, un panegírico, ¿eh? para alabar al emperador. Y sabemos que se leyó en ese mes, lo que nos sabemos el día. Pero bueno, y el tema político del momento es ese, ¿eh? como ven aquí, ¿no? Esa Es en la reina de las ciudades donde corona a quien reina sobre los hombres, la que por vuestra causa reina en segundo lugar, que es Constantinopla. ¿Eh? O, gracias a nuestra ciudad, Constantinopla, la fiesta ya está completa, pues con ella se suma y se une a los alegres participantes aquella que comparte tanto su fortuna como su nombre. Roma, Nea Roma, Flora, ¿Eh? Anzusa. ¿Eh? Luego, en definitiva, las claves del arco están reflejando el mensaje político, el tema político del momento de este momento que es el 357 bueno, si sí, ahí de Roma no se avergüenza, o sea, Constantinopla no se avergüenza por otra parte de ocupar el segundo puesto ¿eh? ni se irrita molesta porque anticipes aquí el triunfo ¿eh? de los que te han prestado su apoyo ya lo celebrará en Constantinopla que, bueno, ¿eh? le hace la pelota ¿eh? partiendo de nuestra ciudad ...y del monumento a su padre... ...el milion... ...un arco que marcaba las millas... ...a las puertas del palacio de Constantinopla... ...dice... ...tú partiendo de nuestra ciudad... ...y del monumento a tu padre... ...Constantino... ...que se encuentra entre nosotros... ...este legítimo soberano... ...ha dado su merecido... ...a un hombre... ...que había ultrajado... ...a este pueblo de Roma... ...el tirano Magnecio... ¿eh? ...todo está en relación... ...son los dos... ...polos... ...de esta historia... ...bueno... Eh, ...la otra oración es nada más y nada menos que de su sobrino Juliano, el que será luego el emperador Juliano el Apóstata, que hace también un discurso honorífico hacia Constancio II, y en el cual, como ven ahí, la primera oración de Juliano a Constancio, pues dice, yo creo que este discurso tiene que centrarse sobre todo sobre la virtud, virtus augusta, ¿eh? porque tú has ganado la guerra gracias a tu virtud, y también a la fortuna, ¿eh? concorro a la fortuna, fortuna y virtud. Fortuna, Virtus, Roma, Constantinopla. ¿Eh? Tenemos justo los cuatro elementos de, en fin, el discurso político que estaba en boga en ese momento. ¿no? Y bueno, que tu patria es Roma, porque eres romano, como eres ciudadano romano, aunque no haya nacido en Roma, tu patria es Roma, pero tu segunda patria, dice, la ciudad del Bóforo, Constantinopla, ¿eh? que trae el nombre, o que lleva el nombre, de toda la entera estirpe de los constantinianos, de los, de los constantinistas, ¿eh? Si no dice de ser tu patria, afirma sin embargo de deber la propia existencia a tu padre. Y se sentiría terriblemente ofendida si un orador ¿eh? no le diera este título de palentero. Él se considera Constancio II ¿eh? dos patrias, Roma y Constantinopla, que es la decoración en definitiva del arco. Y bueno, pues el mes de mayo, pues aquí tenemos un poco la fiesta y efectivamente es que el mes de mayo en Roma estaba plagado de carrera de circo. Además, carrera del circo en honor de toda la familia Constantiniana. De Constancio Cloro, el abuelo. De Constantino, los Ludi Maximati, en honor de Constantino. Cada día que pone CM24, eran 24 carreras en el circo máximo. Así que con razón Amiano Marcelino dice que Constancio II en Roma se dedicó a ir al circo. <ríe> Porque es que fue 24 carreras por los Juegos Florales, otras 24 por los Ludi Maximati, otras 24 por el natalicio de Claudio el Gótico su tatarata, tatarabuelo y lo más importante justo estando de aquí se celebró el aniversario de la fundación de Constantinopla el 11 de mayo estando en Roma ese es el día seguramente en el que Temistio fue de la embajada y fue recibido por el emperador porque como no estaba el emperador en Constantinopla para celebrar la fiesta pues la tuvo a celebrar en Roma pero lo más importante aparte de Pentecostés y de todas estas fiestas es que el 22 de mayo estando Constancio II en Roma se celebraba el vigésimo aniversario de la muerte de Constantino de su padre y su conversión en Divus Constantino ¿no? Divus Constantino que es el día más adecuado para que se hubiera inaugurado el Arco de Llano Arcus Divus Constantino que como conclusión, las claves del monumento después de esta investigación, pues bueno, pues el arco debió de llamarse Arcudivi Constantini, es Constanti, o sea, el arco del divino Constantino y de Constancio, de y de su padre, ¿no? Y que tenía un carácter triunfal, celebrar el triunfo de Constancio II, pero también dinástico, de que él había conseguido emular a su padre, el gran Constantino, venciendo a los tiranos y unificando el imperio la decoración de los nichos estaría hecha con estatuas reempleadas de Constantino, quizá también del resto de antepasados de la dinastía, los relieves de las claves, pues están claros: Roma eterna en el este, Anzusa, tiche Constantinopolis en el oeste, Virtus Augusta en el norte, Fortuna Augusta en el sur. ¿Eh? Y bueno, un imperio el mensaje del arco, un imperio unificado bajo un solo Augusto, gracias a la Virtus y la fortuna del emperador de Constantino II, muro de su padre, en la victoria sobre usurpadores y tiranos y sobre es todo muy importante, el arco transmite la homonimia ¿eh? homonoia, perdón la, la, en fin, la concordia entre las dos ciudades en un momento tenso, en que no saben dónde va a ir a parar la capitalidad ¿eh? entonces, bueno, pues quiere transmitir bueno, pues que las dos son hermanas que Roma tiene una cierta preeminencia pero que Constantino está por encima de todas las demás ciudades ¿eh? casi que a la altura de Roma ¿no? Es un cuadrifonte inspirado en el migrion de Constantinopla como la Heidenthor de Carnutum y el Arge de Borgetto y que, bueno, pues podríamos llamarlo más bien Constantinista. ¿eh? Mejor que Constantiniano, no lo construye Constantino, pero sí tiene tintes constantinistas, ¿no? Y, bueno, pues las obras se iniciarían por fuerza después de la muerte de Magnensi, que es el que gobernaba sobre Roma ¿eh? hasta ese momento, ...por lo tanto, después del 8 de diciembre del año 500, eh, perdón, 353... ...y que lo había iniciado el propio prefecto Urbide, año que lo conocemos... ...se llamaba Memio Vitrasio Orfito, ...fue prefecto de la ciudad alcalde dos veces... ...en el 353 y en el 357, qué casualidad... ...en el 353 empieza a construir el arco... ...esperando que venga el emperador... ...se retrasa la cosa y en el 357 cuando ya por fin va a venir el emperador... ...lo vuelve a nombrar al alcalde para que él inaugure... El arco que había empezado a edificar. ¿no? Y yo creo que la obra estaba en cuando llega Constancio, el 28 de abril, porque desfilaría por la vía triunfalis y pasaría por debajo, pero que la dedicación del arco se haría el 22 de mayo, correspondiendo con el vigésimo aniversario de su subida al trono y el vigésimo aniversario de la muerte de su padre. Por eso el nombre y la, en fin, la uh, denominación de arco del divino Constantino y bueno pues creo que con esta investigación podemos pues llegar a lo que todo arqueólogo sueñan se puede hacer en Roma porque tenemos muchas fuentes de todo tipo, literaria, anonimática, iconográfica que es bueno, pues ante cualquier monumento o resto de la cultura material pues averiguar qué es para qué se hizo cuándo exactamente se hizo o se inauguró quién lo hizo es responder a las preguntas típicas ¿eh? y aquí hemos podido hacerlo, es más, hasta conocemos el rostro del de que hizo la obra, de Vitracio Órfito, que se conserva un vaso de vidrio dorado, el fondo, donde aparece el, retraso de, el retrato de Órfito y su mujer Constantia, aquí está Órfito, que además era pagano, Si lo cuarto el momento sí. en que todavía cristianos y paganos conviven, era un aristócrata, pagano, ¿eh? muy devoto de Hércules, por eso creo que incluso... Él eligió este sitio del foro barrio para poner el arco y no cualquier otro punto del recorrido triunfal. Y bueno, muchas gracias por vuestra atención. Aquí estamos fresquitos por lo menos. Sí.